Continuando con el tema rectificado de media onda no controlado vamos a ver los conceptos básicos del proceso de conversión para trabajar con puentes rectificadores. Entonces tenemos un circuito donde tenemos la fuente, la carga, y en este caso nuestro interruptor va a ser un diodo. De aquí el nombre no controlado, recordemos que los diodos no tienen ni control de encendido, ni apagado el encendido del componente, depende de que la tensión anodo cátodo Supera la tensión de ruptura, en este caso como va a considerar la componente ideal, va a ser cero. Y su condición de apagado es que la corriente a través del circuito pase por cero. Entonces vamos a definir tres conceptos que vamos a utilizar a lo largo de todos los módulos que corresponden al curso de electrónica de potencia. El primer concepto es el del ángulo o tiempo de encendido. Se va a denotar con la letra griega alfa. Es el ángulo o el instante del tiempo en el cual la barrera potencial de la juntura se derrumba y la componente empieza a circular corriente. Si lo comparamos con el caso de interruptor, corresponde al tiempo en que el interruptor se cierra. Ángulo o tiempo de apagado. Lo vamos a denotar con la letra griega beta. Es el ángulo o instante del tiempo en el cual la barrera de potencial de la juntura se restituye. Por lo por la componente, es inhibe o suprime la circulación de corriente. Nuevamente, haciendo la analogía con el interruptor, es cuando el interruptor pasa a estado abierto. Finalmente, el ángulo de conmutación de conducción o tiempo de conducción, lo vamos a denotar con la letra griega gamma. Es el tiempo total o la diferencia angular en el cual, en la cual circula corriente por la componente y está definida por la ecuación gamma igual a beta menos alfa, tiempo de apagado menos tiempo de encendido. Si lo vemos haciendo la analogía con el interruptor, es el tiempo que el interruptor permanece en estado cerrado. Entonces con esto vemos los tres conceptos básicos que vamos a utilizar. Ángulo de encendido, tiempo en el cual el interruptor se cierra. Ángulo de apagado, el tiempo en el que el interruptor se abre. Ángulo de conducción, tiempo que el interruptor permanece cerrado. La condición alfa, beta pueden ser controladas o no dependiendo de la componente. En el caso del diodo, ni alfa ni beta son controlados. En el caso de un tristor, alfa tiene control. En el caso de directores autodesactivables y transistores tanto alfa como beta, son controlados. Entonces los invito a seguir continuando con los distintos temas que conforman el módulo de rectificador de media onda no controlado. Gracias por su atención.